Atención a nuestros amigos de Hormigueros. Anoche se llevaron 100 mil dólares en un premio secundario de Powerball y cayó en la panadería y colmado lavadero en el municipio de Hormigueros. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para este sábado el Powerball tiene un premio de 48 millones, mientras que para mañana viernes, Lotto Cash tiene un premio de 1.910.000 dólares, que pueden ser tuyos, sin anualidades, al igual que la doble revancha, que tiene 130.000 dólares.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 ya no sabe, busca tus juegos instantáneos y a cumplir esos sueños que tanto deseas. Y nosotros estamos listos para los sorteos de esta tarde y comenzamos con Pega 2. en hermano y mucha suerte Puerto Rico. Ya nos llega el primer número y es el 9. Repito el 9. El segundo número es el 7. Repito el 7. El número ganador de esta tarde de Pega 2 es el 9-7, el 97. Y, y pasamos con Pega 3. Busqué su boleto, si jugó Pega 3. Mucha suerte. Ya nos llega el primer número. Y es el 0. Repito el 0. Segundo número es el 6. Repito el 6. Y tercer número es el 9. Repito, el 9. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 069. El 069. Y concluimos con Pega 4. Favorito de muchos. Mucha suerte. Boleto en mano. Que ya nos llega el primer número. Y es el 3. Repito, el 3. Segundo número. Es el 8. Repito, el 8. Tercer número es el 0 repito el 0 el cuarto número es el 7 repito el 7 el número ganador de esta tarde de Pega 4 es el 3807 el 3807 Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los, de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos esta noche a las 9. Que pasen todos linda tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.